Kiko el Crazy dice no está interesado en ser el número uno aquí en República Dominicana. El intérprete de Soy Domi, <ríe> el intérprete de Soy Domi expresó ya, ya haber sido el número uno y haber tenido una presión que no está dispuesta a tener actualmente. Vamos a escuchar lo que él dice. señores Kiko Crazy está internacional, Kiko el que sí está bien. modelando con marcas internacionales. Sí, no está bien, Kiko. Kiko de crazy. Pa eso, Ahí me bien. gusta cuando Iván del Leo. Eh. No, no, no subimos video porque cojones. Se cojona. Sí. <risa> Pero entonces, Néstor, la postura que tiene Kiko de sí, que, que ya la no hacer... Él tiene que venir a visitar a su familia aquí, tranquilo. Y cruzar <risa> por los sosorosos también vamos a ver si lo traemos. Para sí, acá. aquí con el crazy. <risa> cruzar por aquí. Lo vamos no a le interesa ser número uno aquí. Porque no, no, él, él se todo, ha buscado ya. demasiado ya para allá. A él no le decir? interesa porque él, él explicó que el ser, ser número uno eso es una presión. Entonces no está en presión, él está en altitaje. Y ni compositor también ahí la dejó caer a los que escriben compositores eh, de esos grandes artistas y a los roches ahora dije, que le quiere escribir a Buloba. Bueno. <risa> y <Oye. risa> lo dijo a Rubén Blades. Rubén Blades, para la gente que no sabe de música, ese comentario que ustedes están viendo, de que yo soy la voz y Rubén Blade. Rubén Blade fue el que le escribió el tema El cantante a Héctor voz. Claro, no el, el, el disco más popular de toda la voz. Datos Cancelo. de la familia. Y fue escrito por Rubén Vlades. Por eso Roche dice que era Rubén Blas y que voló va esto en la bodiga. Te voy a escribir. Uh -huh. Pero que es una chercha, eso no tiene sentido, porque grandes artistas del mundo no, no, no son compositores. Alcángel le escribieron, de, de los di, lo discos más grandes que él tiene fueron pero escritos. Hay, por hay dominicanos, ¿no? ¿Y, y, y, que han escrito y, canciones y, famosas. Y, no sé. ¿Y claro. los, éxitos, los éxitos de este de su tiempo, ¿verdad? Sí, pero en... ustedes no se están dando cuenta que están saliendo muchísimos éxitos ahí detrás de su me la mamá del rap. Sí. Como uh -huh. compositor, mucha Eso gente no, no sabe. Sí. Braza, por ejemplo, la ley de Israel, eh, LR, Pero... que le tiene un concierto el otro día, a café y, y allanaron a alguien. <risa> <también>. Sí. <risa> Pero, Nada, que igual crees sí que <risa> siga no enfocado en porque entra. lo vemos que tiene un gran manejo, entonces que sigue enfocado. Eh, mira, tiene que seguir el LR, flaco, está. tú sabes que era gordo, más gordo que nosotros. ¿Y por qué? Tengo que ¿Eh? Porque te, te, te, tú sabes, siga los pasos porque el loco está flaco ah, y fuerte. algo que ponerse así. Una inspiración, el R, que está delgado. El acuerdo El eh, con la voy, Con la